Buenas tardes, muy buenas tardes a Tom. buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo. Good afternoon. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de debate del Decidim Stories, una sesión para compartir experiencias distintas del Decidim desde distintos puntos de vista y de distintas trayectorias. yo soy Marc Serra, soy concejal de Derechos de Ciudadanía y de Participación del Ayuntamiento de Barcelona y, bueno, hemos querido estar hoy aquí uh, para dar apoyo también ¿no? a las jornadas del Decidim Fest. Uh, y, bueno, yo quería empezar compartiendo el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de impulsar el, el Decidim. Uh, Barcelona es una ciudad con una larga trayectoria en el ámbito de la participación ciudadana, una trayectoria un poco más corta en el ámbito de la innovación de la, de la participación ciudadana pero eventos como el Desidim Fest uh, nos permiten un soplo de aire fresco uh, con el que podemos ¿no? recibir muchísima estimulación de proyectos, ideas, experiencias. Como sabéis, uh, el Desidim uh, nació en Barcelona, nació muy vinculado ¿no? a comunidades uh, de Barcelona y también a la trayectoria ¿no? del, del actual gobierno de Barcelona y nació para ampliar al máximo los márgenes de la participación política en nuestra ciudad. Sin embargo, el Decidim es ya una realidad en todo el mundo, poco a poco se ha ido extendiendo, pues está ya en 200 instancias de todo el planeta, en más de 120 ciudades y en gobiernos tanto nacionales como incluso transnacionales, de unos 70 países distintos de todo el mundo. Yo creo que lo interesante y lo que vamos a compartir en la mesa de hoy es que no solo está en el ámbito de participación política más institucional, sino que también se está desarrollando como un mecanismo de participación, de democratización de organizaciones sociales. ¿no? En el caso de Barcelona hemos trabajado de forma muy estrecha pues con gran variedad de organizaciones sociales que han visto en el DECIDIM una herramienta para profundizar ¿no? su, su forma de, de funcionamiento. Por ejemplo, el Consejo de Asociaciones de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Barcelona, las asociaciones de familias de, de alumnos de, de las escuelas, la, la FAPAC, el Foro Social de Economías Transformadoras, la Asociación de Maestros Rosa Sensat, federaciones de escultismo, de guías, entidades de derechos humanos, ¿no? uh, de referencia, todas ellas poco a poco han ido introduciendo el Decidim en su lógica de organización interna, ya sea como mecanismo uh, de, de organización uh, para celebrar sus reuniones uh, o también para generar dinámicas participativas. Uh, y la única contrapartida ¿no? que se pide a, a toda la persona que quiere usar, ¿no? evidentemente de forma gratuita, ¿no? porque es código abierto, uh, el Decidim, la única contrapartida que se le pide es que comparta también ¿no? y que participe de forma activa en la que es la comunidad MetaDecidim, en la que es esta gran familia de activistas, administraciones, entidades que trabajamos y compartimos para gobernar y mejorar uh, el, el Decidim. Pues bien, yo creo que este es el marco en el que situamos la, el diálogo de hoy, el de Sidim Stories, donde tenemos hoy cuatro experiencias distintas, que son muy distintas entre ellas, ¿no? experiencias más en el ámbito institucional, experiencias más en el ámbito de la economía, ¿no? que es, creo que es muy importante también entrar en el ámbito de la economía a través de la economía social, y experiencias propiamente en movimientos sociales y movimientos de, de lucha social y, y, y política. Por lo tanto, hoy lo que haremos es un probar ¿no? y escuchar cuatro experiencias muy distintas que utilizan todas y comparten la, la plataforma. Voy a presentar muy rápidamente los cuatro que van a intervenir, las, las, las cuatro organizaciones que van a intervenir. Uh, muy rápidamente y luego vamos a presentar cada uno con, con el detalle que se merece. Uh, en primer lugar, escucharemos a Lars Kaiser y Carlo Beltram, uh, que son de Urban Equip uh, y que nos explicarán su experiencia de Decidim uh, en Suiza, ¿no? que es un país con una larga tradición en democracia directa. Hoy tenemos también a Sergi Alonso y Lorena Turró que son de COPDEPS y COPCAT, que están impulsando el proyecto, el proyecto CERCLAS.COP para facilitar la participación democrática en el, en el ámbito de las cooperativas uh, de economía social, uh, que están muy arraigadas uh, en, en Cataluña. Uh, luego escucharemos también a Marta Andúcas y Dante Machio, de Platonic y ingeniería Sans Fronteras, que nos explicarán la experiencia de utilización del desidim desde los movimientos sociales ¿no? uh, por la lucha de los bienes comunes. Y finalmente escucharemos una experiencia que viene de un poco más lejos. Uh, tenemos hoy aquí a Francisca Keller, a Matías Toledo y a Sofía Brito, uh, que nos explicarán su experiencia de lucha social en Chile. Uh, y cómo a través del Decidim también han podido dar apoyo, ¿no? o sea, convertir una herramienta útil ¿no? uh, para, los, para los movimientos sociales de, de Chile en el ámbito del proceso constituyente. Pues bien, empezamos por el principio. Uh, Lars Kaiser, uh, de Urban Equipe, uh, junto con Carlo Beltram, de Puzzle ITC, uh, nos hablarán de la situación en Suiza. Uh, sabemos que Suiza es una referencia mundial en lo que a democracia directa se refiere, con una larga trayectoria, uh, en celebración de referéndums ¿no? y muchos otros mecanismos de participación. Uh, en Barcelona queremos también hacer consultas ¿no? y tenemos un reglamento para hacerlo y muchas veces se habla ¿no? de la experiencia de Suiza, ¿no? los referentes de Suiza, por lo tanto, uh, participáis ¿no? de, de un Estado que... En este ámbito, propiamente, es, es el referente. Sin embargo, uh, y así yo creo que podréis hablar bastante de esto, la, la, institucionaliz la institucionalización ¿no? y la larga tradición de estos mecanismos puede provocar ¿no? uh, que a veces falte o no haya espacio para la innovación social. ¿no? Innovación social y innovación democrática, que yo creo que es lo que estáis tratando de impulsar con vuestra experiencia, con vuestro proyecto en concreto, ¿no? que está muy vinculado a, en concreto a, a la ciudad de zurich Entonces, uh, con una larga tradición uh, en Suiza y Urban Equipe y Next Zúrich, uh, están desarrollando el proyecto Quartier ID, que es una experiencia de presupuesto participativo, de presupuesto participativo de un gobierno local, en, en, como decía, en Zúrich. Y que está programada por Pusle ITC y que cuenta con el apoyo de la Oficina de Desarrollo de la ciudad. Lars Carlo, thank you very much for being with us today. And please, can you explain us what is Quart Quartier D uh, and how it works as a new democratic tool, particularly in a very democratic system like the Swiss political system? Come on. Thank you. All right. Thank you very much. Um, let me see. Can you see my screen? Wonderful. Um, yeah, it's, a, it's an honor to be here um, looking. It's nearly been two years since we first heard the, the term Decidim. And to be able to, to present here and present even first results of, of implementing Decidim in, in Switzerland is, is really, really cool for us. As uh, mentioned, my name is Lars Kaiser. I'm from the Association Urban Equipe and Carlo Beltrame um, will present later um, from Puzzle ITC. We are here on behalf of the Association Forum eParticipation Switzerland, which you will hear more about later. Our presentation is called Introducing and Coordinating Decidim in a Federal and Direct Democratic Environment or System. We would say a fancy way to say how are things are going in, in Switzerland. So I think, as you mentioned before, Mark, um, correctly mentioned, it, it might be valuable to take a look at, at how our, our participative structures are in Switzerland currently. Um, so let's take a quick look at the existing preconditions that we faced um, before we we implemented uh, or we wanted to implement DATCD as i already mentioned we have a federal direct democratic system um that means we have three different layers of state the communes the cantons and then the federal level and every um government level is required by law to um offer some sort of participation and there's the classic instruments of participation such as the referendum the initiative the popular initiative Where you can have direct influence on on on government um, on on what the government actually does, and then there's a lot of um, informal participative me uh, measures. One of which this we hope will be in the future. Um, when you hear of uh, direct democracy, I think one picture that always comes to mind is is this. This is always portrayed in the media in in. Uh, In foreign media especially. This is one way we do um, uh, participation but it's rather uncommon nowadays. We also use mail-in ballots um, without uh, widespread claims of water fraud um, as it's going on in other countries right now. Um, however, um, we have a lot of participation in Switzerland but it's not always an ideal state of participation because for many people or for some people in the authorities, uh, participation is viewed as a compulsory task that doesn't really benefit um, the processes. like uh, for instance, in, in urban planning processes. And it is always connected with uh, with a high, um, high effort. So um, a lot of people don't really see that there can be added value. Well, a lot of people are most, um, there are some people that can't see in the authorities that there can be of, um, added value to processes with um, public involvement. Next to this formal part in Switzerland we have a really strong civil society with over 100,000 associations and interest groups um, that um, spreads over 8 million people and they act mainly on a local level and combine people with common interests but um, can be active throughout the entire country and also on, on the different state levels. However, um, because civil society often relies on, on voluntary work, we all know this, um, they have uh, limited resources and that also limits their possibility to network um, amongst each other and make themselves heard um, with the authorities, for example, and that is a big challenge. Um, that is a challenge for the civil society. Then Switzerland also faces other challenges, which I guess are pretty standard in Europe today. Um, apart from the, the pandemic, we have climate change issues. We have um, rapid urbanization going on. We still have gender inequalities um, in, in Switzerland, and we have some xenophobic structures. And all these challenges show that um, that we still have a great need to approach one another and talk things through as a society and as a country as a whole. And that involves the state and civil society and we, we, um, we wish, and this is kind of our vision, that the civil society and the state both do a step towards each other and establish a culture of doing things together and creating what we call this collaborative urbanism. In that context, we see online participation as a welcomed extension But in no ways uh, a replacement of our um, current participation tool set. And this is why two years ago, the two associations, Next Zurich and Urban Equipe, together with local actors from, from a neighborhood in Zurich, approached um, our city government to suggest a small test run of a participatory budget. And what we did not know at the time, but was quite handy, was that the city at the same time was developing its smart city strategy. And therefore was very open to our approach because testing new forms of particip uh, participation is a strategy uh, goal in in the smart city strategy so long story short um since october we're testing the the first and admittedly very small participatory budget in in zurich and because this is not an official project by the city um it's just being accompanied by it which is for us, uh, a benefit right now for the test run, because we do not have to tackle all the bureaucratic hurdles that are sometimes involved. Um, we focus the the, idea, um, the ideas that we are looking for onto ideas that can be implemented by the citizens themselves. And um, we just finished our ideation phase at the end of October. So we had, yeah, it was roughly 100 ideas. Um, compared to other projects, especially in Barcelona, probably a really, really small uh, test run. Um, but still, we were quite um, overwhelmed with the positive and constructive atmosphere also on the platform. Um, we didn't, for example, we didn't have to use our moderating powers that we have at least once. We never used it, it wasn't necessary. And um, we can see that there's a large initiative by the people, and in many ways, The ideas that were posted weren't necessarily aimed to getting money from the platform, but were aimed rather at um, looking for like-minded people to um, to create projects together. And, and that is really, really gratifying. And yeah, we're quite excited to see how this will continue. At the same time, we know that there's a rising interest of, of these platforms like Decidim Um, in various Swiss cities and cantons. And Carlo will tell you what our vision for Switzerland is. So I'll hand over to you. Right, thanks, Lars. Let me share my screen. Looking good? Yep. Perfect. So um, yeah, so during the project of Quartieri Day, um, we soon uh, noticed a rising uh interest from different uh, different sites from different cities, the city of Lucerne, city of Lausanne, and also the canton of Geneva who were already using the uh, uh, were already using the CD. So uh, what we did, we went ahead and we founded another association, uh, another one to these uh, 100,000 that already exist. We called it Forum A Participation Switzerland. Uh, or FIPS in short in Swiss German. Um, and our, our main goals in this association is to uh, coordinate and mediate uh, needs of different stakeholders. So uh, to implement a feature only once for, for all of Switzerland, a feature that might be needed in, in multiple places. Um, and with the end goal, of course, also to contribute it back, uh, contribute such features back to the, Global Decidim community. We also want to accompany introduction in Switzerland with uh, support and know-how that we already built up during uh, this uh, this pilot project Quartier Day, uh, and then we want to remove uh, entry barriers for uh, for smaller groupings of uh, of stakeholders, so like uh, neighborhoods that want to try out a Decidim instance or a Decidim tenant. Um, and so on. And then finally, also, we want to improve the user experience uh, of Decidim in uh, German speaking countries. Uh, the main point there is to uh, contribute back better German translations to, to Decidim, which we plan on doing soon. Um, yeah, so last July, we were uh, we founded our association. And then uh, in December, Very soon, we will have our first uh, meeting with the, uh, the cities that I mentioned before and the canton of Geneva. ...of also smaller groups of interests, uh, of, of stakeholders, uh, in order to build this uh, Swiss community of the Sidim that we're trying to establish. Thank you. Thank you, Lars Carlo. Uh, it was a very interesting experience. We think your line of work on participatory budgets could be very inspiring for uh, different cities, no? Cities like Barcelona that we are working in a in a project of participatory budgets that is very difficult in the actual context of crisis. Uh, hemos escuchado una experiencia. Hemos escuchado una experiencia de participación en el ámbito institucional, aunque viene muy de, de raíz ¿no? de, de organizaciones sociales, pero con, apoyo, con, un, con un poco de apoyo institucional, la de, la de Suiza, y ahora queríamos escuchar una experiencia de usos y, y funcionalidades del Desidim en el ámbito de la de la economía, ¿no? y en concreto de organizaciones de economía social ¿a? Que, que utilizan ¿a? La, la plataforma del Decidim Barcelona. ¿A? Tenemos hoy aquí a Sergi Alonso de COPDEP, ¿a? que junto con Lorena Turro de COPCAT ¿a? nos explicarán un poco su experiencia a la hora de, en el contexto actual de crisis, ¿no? poner al servicio de muchas cooperativas. A la posibilidad de poder realizar uh, reuniones ¿no? y utilizar la, la plataforma de Decidim para las asambleas generales, consejos rectores, reuniones de comisiones ¿no? y para, de alguna forma, fortalecer los medios virtuales uh, de, las, de las entidades de la economía social. Con todo esto se ha desarrollado el proyecto de CopDEPS, uh, no, Copcat en colaboración con CopDEPS y Platonic han, han desarrollado el proyecto de Cerclas.cop, que es lo que nos, nos presentarán hoy. Uh, para destacar, shareclass Cop Serclas.cop uh, uh, se basa evidentemente en el de Sidim como todas las experiencias que compartimos hoy, y lo más interesante desde nuestro punto de vista es que incluye módulos que permiten cubrir las necesidades de uso específicas de las cooperativas, como puede, ser, como puede ser la delegación de voto, el cómputo de resultados según la tipología de socios y la ponderación de voto. Algo muy funcional, yo creo que un proyecto que puede crecer muchísimo y que puede ser muy útil para todo el tejido de la economía social y ir más allá ¿no? en el ámbito de, la de las organizaciones económicas. Uh, Sergi, Lorena, adelante y muchas gracias por estar hoy aquí. Buen día, muchas gracias por la invitación. Uh... Bé, el Cerclescope, com ja has exposat, és un recurs per a la digitalització d'un dels pilars més bàsics de la dimensió cooperativa, que és la democràcia interna i, per tant, la participació dels socis en la governança. Um, arran de la COVID, el desenvolupament tradicional de las reuniones de los órganos sociales de las cooperativas, consejos rectores, asambleas, comisiones, se ha visto obviamente alterar y las reuniones que se hacen presencialmente acaban siguiendo virtualmente. A las horas que nos que para paliar aquel desafío que la COVID estaba teniendo en la situación de la gestión de la gobernanza, desde la Confederación, nos vamos a centrar en dos focos: el legislativo y el tecnológico. Para una banda, donde en el marco legislativo, en coordinación el registro de cooperativas, las va desenvolupar una norma de carácter excepcional para permitir a las cooperativas continuará celebrando reuniones societarias, pero de manera virtual. encara los estatutos no no lo y la norma también incorpora mecanismos para facilitar el desenvolupament y celebración de estas reuniones, como el vot legal hay el voto delegado universal para todas las cooperativas cooperatives los estatutos no lo contemplan. A leshores atenent doncs que ja disposàvem d'un marc jurídic, jurídico, enfoquem per para eh, desplegar els requisits tècnics necessaris que hacen possible el sistema de, de votació i alhora la participació de dels socis i així és com neix eh, el cercles.cop eh, en un marc de col·laboració entre totes les federacions de cooperatives pero nos que analizar, planificar y desenvolupar la plataforma de votación más idónea para las cooperativas es el reto más grande en el ja que nos ja ya que analizando los recursos que ofería el mercado, nos trobem a menas, en que la mayor parte no contemplan el funcionamiento democrático de las cooperativas y las organizaciones de la economía social. La mayoría están orientadas a las administraciones públicas no son, en la mayoría, de programar y lliure y, alhora, per tant, están sujetas a unas licencias o condiciones amb con costos muy elevados que fue muy difícil o casi imposible que a igualtats igualdad de condiciones. aspecto inasumible como movimiento cooperativo y de la economía social que es eh, impensable eh, tenir o posar barreras de acceso a la gobernanza democrática. Aleshores, això ens, ens porta a definir eh, tres premisas bàsiques a l'hora de plantejar-nos una eina pròpia, una que el cost o altres paràmetres no suposin una barrera d'accés a la democràcia, que sigui una eina flexible i que perduri en el temps i no només en un context de COVID, i que doni les garanties necessàries a, a jurídiques a les cooperatives. I aquí és quan eh, desenvolupem una adaptación de un recurso existente, que es la plataforma Decidim, que sí que ve, está orientada a la administración pública, pero cuando ponemos en marcha la... la participación de Platonic y un equipo jurídico es cuando, conjuntamente, se elabora la adaptación y se desarrollan nuevos componentes para incorporar en el Decidim. Y que de esta manera, per de una respuesta a todos aquellos requisitos que nos habían marcado de no posar barreras a la democracia, de hacer que sigui una para perdurable y que contemple diferentes ámbitos de la participación y eh, la gobernanza de las cooperativas. Y en este sentido es cuando es ya ja todo el complejo de cercles cop que es un repositorio de recursos, todos ellos digitales y de Codi Lliure y Obert, que se componen para una guía de recomendaciones jurídicas que descriu los aspectos a tener en cuenta en los momentos de elaborar y emetre la convocatoria, las actas, los certificados de Asamblea. También hay una guía de recomendaciones y posibilidades técnicas para hacer videoconferencias y els sistemas de participación de los socios. Y la plataforma de votación virtual, que es la adaptación del Decidim, amb el corresponsal manual de d'administrador de administrador. Todas estas cap orientadas a la autogestión. Y ahora, Sergi, si, si vos completar eh, en concreto la parte adaptació de adaptación de Alda Cidim? No me es puntualizar que, que la guía la puede encontrar a y tenido todas estas recomendaciones y eh, también la explicación y los módulos y el código del que se del que ha desarrollado. Eh, básicamente, eh, como com no, más de ella, era que aquesta par, ¿no? Da la de bot. Es algo que necesitan las cooperativas, pero necesitan casi todas las entidades, eh, de qualsevol tipus. tipo, ¿no? Tienen aquesta, aquesta opción, ¿no? De, no podes a una reunión, una asamblea, podes dar la gante o bot, ¿no? Así que estos modules también podrían ser muy interesantes de aplicar a, a estas federaciones, de asociaciones que también están interesadas, ¿no? Básicamente, eh, com no tenían recursos ilimitados y teníamos un, un temps molt limitat porque s'havien de fer les Asambleas generals com a màxim extraordinàriament a que a par mes fins a final del 2020 véndi que faríem aquestes funcionalitats només pels mòduls de consultes, consultations de, de decidir, vale. Así que en fet, eh, quan, quan vas a, a participació, trobes aquestes delegacions y per cada consulta has pot crear las eh, les diverses delegacions, és a dir, tal persona ha dit a l'administrador que vol delegar el seu vot a tal l'altra persona y aquí es crea como a totes les delegacions, es diria persona a, a persona B, li ratd delegar el seu vot i després quan después a votar en una consulta ens trobarem que en el botó de votació posa que tens delegaciones, eh, que tens dones delegacions i per tant quan, quan facis clic a aquella aquell avís, se vis a que aquesta aquesta nova que vista, no que digo, escolta al nombre del, del Miquel, vos votar, al nombre de la Joana, vos votar y a més hem de tindre en la en cuenta que no es no que yo voto una vagada y todos los de la lo votan sinó sino que en em pot escucha escolta, yo dale vos me vot pero para que votes en aquesta pregunta en concreto, que votes un no y ¿sí? ser diferenciar lo que yo voto, no, no me el requisito. Y al que se ha desenvolupat, ¿no? Sí que es veritat que muchas vagadas al bot salen al mateis, no? porque las personas que se alegan al bot tienen las matices afinitas y tal. Y después, como a millora futura si tienes muchas delegacions entonces que fos fácil botar un mateis para todas las delegats y tal. Por eso serían con millones que en pensat en fases futuras. ¿no? pues también, ¿cómo importas al centro? No? Eh, decidimos ya permite importar todo un cens, pero claro, al nuestro cens de las cooperativas, muchas veces et diu de eh, tipología de asocias, no, pues tiene asocias trabajadoras, asocias colaboradoras, asocias de consumo, pues tiene muchos tipos de asocias que además després en el compút de vot, de apelid al seus estatuts, eh, por una diferencia, Entonces, aquí lo único que es importar tipologías de asocias y también punta de de vot que dir, a la ponderación del vot d'aquest d'aquest soci en concret és eh, tres, no? Pa També per coses internes de com s'han anat desenvolupant eh, les cooperatives i les jaida de cooperatives al llarg del temps, no? I llavors això el que això el que després permetrà és que quan veigem els resultats dels que estem habituats a consultations, no, ver veure els resultats per tipologies de sòcies i per ponderació de vots. Vale? A ens permet, ens permetia Sparmati adaptarnos a la, la ley de cooperativas y con Santa Bama que es fundamental para que en un futuro es Spuga extender a otros tipos de votació que te da que no siguen un mes con consultas. Y bueno, eh, para surtir al paz y para responder al momento de emergencia del do, dos, 2020, en fet que está con primera, primera iteración pero al que en fet és crear-nos també un, un clúster de empresas, un lloc o en altres podrem col·laborar, se explicarà millor la Lorena, no? Pero yo crec que es és molt important, no? A que visió de futur, no? Que que trabajar treballar conjuntament i aquí farem una mica la competència al meta d'assidint, perquè ens que creat creem també al meta no? Per discutir molt més eh, en, en centrats las les necessitats de les cooperatives, no? I després evidentment transmitir al Decidim y poguen nacen nacen aportacions, no? Perquè el Decidim vaigi vaigi també que hi ha moltes organitzacions que no només son municipis que están estan fent us del Decidim i per tant ha de tindre la flexibilitat per poder per poder aportar això. Sí que la Lorena ens podria dar el punt final, no, d'aquest clúster o aquesta visió de futuro, no? Que perfectamente perfectament podria ser també eh, para per mí también es muy importante que esta parte, no? de, de que puse en un futuro, pues a que es una plataforma cooperativa, no, eh, incluso pues, que las propias cooperativas, no? eh, la mantinguin y decidir una miqueta sobre el su futuro, no. Yo creo que las asambleas digitales a las cooperativas han vingut per quedar y i, i que esta es la aposta que, que Copcat también está està fent i, i a molta feina i un reptes molt importants per endavant. Sí, Exacto, uh, <ríe> a ver, uh, el Cercle SCOP el veiem obviamente, como un recurso vivo que ha venido para quedarse y crecer. Y es un proyecto per de un trabajo colaborativo, pero para un proyecto de intercooperación al servicio de las cooperativas y de la economía social. Y como ya apuntaban Sergi, al propio pas que ya hemos comenzado a estructurar es la creación de MetaCercles como ecosistema de la comunidad. Que, que formi parte del CERCLESCOP, eh, desenvolupadors, juristas, membres del Decidim incluso, eh, que estén en conversas, membres eh, cooperativas mentores y que nos permitan eh, incorporar mejoras a la plataforma y generar comunidad. Y obviamente, en el sentido de que también volem fer créixer la comunidad del Decidim, encara que sigui en el marco del SCOP, no només per la potencialitat que té la plataforma Decidim en si sino sinó lo que representa el cooperativisme de plataforma, on les cooperatives de Catalunya en aquest cas estan compartint un servei de mancomunat per desenvolupar la digitalització de la governança, cosa que ha estat possible, obviamente, gracias gràcies al Decidim i al proper pasos a banda del MetaCercles, es obria eh, el, el Decidim de Cerclescope eh, a més membres de, de la Comunitat de, de economía Social eh, en l'àmbit d'estat espanyol i el més proper en l'àmbit de la Unió Europea, en ya ja hem començat conversas iniciat converses. I jo, fins aquí, el, el, la Comunitat eh, cop. Doncs muchas gracias Lorena y Sergi, la verdad es que es una, una experiencia muy inspiradora también un ejemplo de adaptación seguramente que marchas ¿no? A la, a la situación de pandemia actual ¿no? que dificulta la posibilidad de trobar-se a, a las grandes cooperativas ¿no? del nuestro país uh, y que nos ha portat a un proceso de digitalización a uh, express, no, a uh, molta gent que no estava habituada i ostres, amb, amb la vostra amb la vostra plataforma en cercle.es.com, la verdad es que podeu oferir, no? una infraestructura digital molt potent para uh, per al, per al desenvolupament de l'activitat actividad organitzativa de organizativa les de las cooperativas. Es que és, és un projecte amb molt de futur, uh, i, i segur seguro que ens direm a parlar més endavant. Gràcies als dos, Lorena i Sergi. Uh, ahora seguimos con otra experiencia, hemos escuchado experiencias de participación institucional o, o en el ámbito más institucional de los presupuestos participativos en, en Suiza, hemos escuchado experiencias ¿no? de cómo el desidim se pone al servicio también de organizaciones económicas en el marco de la economía social y ahora uh, vamos ¿no? a escuchar experiencias desde los movimientos sociales. Uh, tenemos aquí a Marta Anducas de Platonic, y a Dante Machio, de Ingeniería Senza Fronteras. Uh, y los dos nos van a explicar uh, pues cómo los movimientos sociales de, de Barcelona, de, de Cataluña, uh, del Estado español, uh, están utilizando el, el DECIDIM uh, para, algo que, para una batalla como es la batalla por la garantía de los servicios básicos uh, y, y la batalla del cambio de modelo de, de gestión de, de los servicios básicos. Uh, aquí se ha dado ¿no? otra vez una, una simbiosis, una encrucijada, en este caso, entre, entre Platonic ¿no? y Engineers fronteras Fronteras, que es una entidad con una larga trayectoria ¿no? en, la, en la lucha por los, por los servicios básicos, por el agua, por la energía. ¿no? Y yo creo que es un caso, es un caso muy interesante, ¿no? porque nos, aunque, aunque sea incipiente ¿no? y, y bastante nueva ¿no? esta, esta colaboración, Uh, pues nos puede, nos puede mostrar un poco cómo los movimientos sociales de aquí están empezando a utilizar el, el DECIDIM para avanzar uh, no, en, en esta lucha por la gestión pública de, de los servicios básicos. Uh, Dante, María, tenéis la palabra y pude comenzar con Burgueu. Gracias, Marc. Fácil la intervención castellana para quien tenga así arriba tu partes del salmón, pero para darle en en Catalá, pero me adapto. Eh, y sí, o sea, Coincidim es el, la instancia de Decidim que hemos preparado desde Ingeniería sin Fronteras y Platonic y que la creamos para complementar y fomentar procesos de participación ciudadana en los movimientos sociales que luchan por la garantía del derecho universal a los suministros básicos de, de agua y energía, como comentaba Marc. Eh, yo, bueno, explicaré un poco el, lo que decía Marc, ¿no? o sea, Ingeniería sin Fronteras, cómo funcionamos y, y cómo se hace esa simbiosis. Desde Ingeniería Sin Fronteras Cataluña, eh, hace años que trabajamos de la mano de los movimientos sociales que trabajan por, por la garantía de, de los derechos de agua y energía, en concreto con Iwas Vida Cataluña, que es la plataforma ciudadana que impulsa eh, modelos de gestión pública y democrática en Cataluña, y en concreto, y, y para este proyecto, con, con el MAPIT, que es el Movimiento por el Agua Pública y Democrática del Área Metropolitana de Barcelona, que hace lo mismo en este contexto metropolitano. Y, por otro lado, también trabajamos de la mano de la Alianza contra la Pobreza Energética, que fueron eh, bueno, que uno de sus grandes éxitos fue la, la Iniciativa Legislativa Popular 24-2015, que es la que prohíbe los cortes de suministro de agua, de, de electricidad y de gas en, en Cataluña, y que es pionera en, en el avance a lo que sería garantizar este derecho humano a la energía. no eh, a partir de allí, la AP, ¿no? este, esta parte de, en la que trabajamos, la, la energía, Ingeniería sin Fronteras, se identifica, se identifica la, la necesidad de fiscalizar y hacer un seguimiento del cumplimiento de esta ley. ¿no? Entonces, allí entra el, el, el evaluar cómo se despliegan las políticas públicas de, de garantizar esta, esta ILP mediante lo que lo que son los puntos de asesoramiento energético, ¿no? Por eso ahí Marta ya explicará el, el, el componente que, que, que hemos pensado en, en, en esta plataforma Coincidium, pero básicamente es eso, ver qué puntos hay, ver cómo están funcionando, ver eh, si la ley de transparencia se cumple y, y, y es transparente en lo que sería la garantía de esta ley, incluso también reportar casos de cortes de suministro encubiertos, ¿no? porque sabemos que aún hay que... Eh, el derecho al acceso a la energía aún no está 100% garantizado, ¿no? Luego de, de la mano del agua, el, el movimiento local del MAPIT eh, ahora mismo está por la creación de espacios de concertación y de co-creación de políticas públicas en lo que respecta al, a las políticas de agua, ¿no? En este sentido, el, el movimiento, como dificultad, lo que identificó es eh, articular todo un proceso de participación teniendo en cuenta los 36 municipios que forman parte del, del AMB y donde tenemos un, un, un, bueno, 23 de ellos tienen un modelo de gestión común, ¿no? Que es privada y por eso se hace esta, esta propuesta de la ciudadanía queremos participar para mejorar el modelo de gestión. Y ahí se identifica la, la, la principal problemática, ¿no? Cómo articular procesos de participación en un ámbito tan grande como es el área metropolitana de Barcelona con tantos municipios diferentes, ¿no? Y allí es donde entra el, el, el proyecto y donde empezamos a trabajar con Platonic para resolver esos, esos problemas de los movimientos, ¿no? Y encontramos que eh, una solución que es la que estamos implementando es la hibridación de procesos de participación, ¿no? Es decir, utilizar y complementar los procesos pre presenciales con procesos virtuales para fomentarlos e incluso mejorarlos y escalarlos, ¿no? Y eso es... Eh, básicamente, desde donde nace Coincidim y ya le doy el paso a Marta para que explique los, los componentes y cómo, y cómo funciona a nivel técnico la plataforma. Gracias, Dante. Gracias. Eh, bueno, yo soy Marta de Platonic. Como comentaba Dante, Platonic somos el partner técnico de este proyecto y les voy a explicar un poco cómo, cómo hemos montado la plataforma. Por ello les invito a entrar a, a abrir una nueva pestañita y entrar a coincidim.cat y ahí van a encontrar esta adaptación que hemos hecho de, de la plataforma de Cidim. En, en Coincidim tenemos dos grandes procesos participativos que están pues a las luchas que, que comentaba Dante. Un proceso de agua y un proceso de energía. En el proceso de energía, si van allí, van a ver que hay un mapa de energía, que es un mapa donde hay muchos puntos, hay los puntos de asesoramiento energético, que están con marcadores de un color, hay los cortes reportados con marcadores de otro color. Este, este mapa es un nuevo componente que incorpora el COINCIDIM, que es un mapa que reúne todos los puntos de todas las propuestas geolocalizadas que hay en un espacio participativo y también los encuentros que, que hay. Y los pone de un color u otro, pone un marcador de, de diferentes colores según la categoría a la, que per, a la que pertenecen. Y lo más interesante de este mapa es que al, al reunir los puntos de las propuestas, pues, eh, nuevas usuarias o las usuarias de, de Coincidim pueden añadir nuevos puntos. Así que permite el crowdsourcing de datos. Permite no solo visualizar la información, sino también añadir nueva, nuevos datos. Así, por ejemplo, hay un, un componente que es cortes, ¿no? que si hay un nuevo corte en, un, en mi barrio, yo puedo denunciarlo pues re, registrándome en, des, en Coincidim y, y añadiendo pues ahí los datos del corte a, mediante añadir una nueva propuesta y ahí aparece el mapa. Aparte del, del proceso de energía, les comentaba que tenemos un proceso de agua. En el proceso de agua... Estamos en la segunda fase. La primera fase hicimos una encuesta a la ciudadanía del área metropolitana de Barcelona, pues preguntando su opinión sobre la gestión actual del agua. No van a ver la encuesta porque ya se cerró, pero van a ver los resultados. Y ahora estamos en la segunda fase, que es un mapeo de entidades. Es también un, hemos utilizado un componente de propuestas que hemos maquillado un poco y el objetivo de este mapeo es mapear todas las entidades que trabajan para una nueva gobernanza y modelo de, de gestión de los servicios públicos de, de la AMB, la Área Metropolitana de Barcelona. Eh, yo les invito que si ustedes forman parte de, de una organización, de una entidad en la AMB, que dicen, uy, yo tendría que estar en este mapeo, pues que entren a Coincidim, se registren y allí se, se automapeen. La idea es que cada entidad se pueda automapear y autorreconocernos como actores activos para esto en el, en el territorio. Recién estamos pues, empezando con, con la comunicación de todo ello. Y aparte de estos dos procesos, eh, también tenemos algunas asambleas que no verán porque están, son privadas, y, y estas asambleas nos han, bueno, comentarles que este proyecto ha sido financiado por el programa Impulsa Malcafás, de Barcelona Activa de la, del Ayuntamiento de Barcelona. Y, y como todo proyecto, pues tiene su, sus objetivos, sus resultados, sus acciones. Y eh, hemos, perdón, me estoy liando. <laughs> hemos, tenemos una asamblea del equipo de trabajo, ¿no? que nos sirve para, para también hacer el seguimiento de esta matriz del proyecto, pues poderla eh, trasladar al, al COINCIDIM y hacer el seguimiento de lo que hemos ejecutado, lo que no, donde falta poner más esfuerzo, etc. También el, en el COINCIDIM, en esta asamblea, nos permite reunir todos los encuentros que vamos haciendo de coordinación y tener todas las actas. Ahora hacemos... La reunión es así online, así que tomamos actas colaborativas y todo, todo está ahí en el Coincidim. Y antes de terminar, paso el turno a Dante de nuevo, que les va a explicar un poco los retos y el futuro de este proyecto que recién empieza. Muy breve, que, que tenemos un minutito, solo restante. Nada, al puntualizar que el, los objetivos, al ser objetivos muy ambiciosos de, de estos movimientos sociales, pues plantea retos grandes ¿no? para para la consecución de estos. Primero, retos ya discutidos ¿no? en Deciding Fest, lo que sería el, el cómo combatir la brecha digital, ¿no? que nos planteamos y nos seguimos planteando y nos seguiremos planteando. Eh, luego también retos técnicos para la plataforma, sobre cómo hacerla accesible y manejable para movimientos sociales y, y adaptarla a su uso, ya que vemos que está muy enfocada a administraciones. Y luego el, el, el reto más grande, que es un reto de fondo que se plantea el proyecto, que es eh, entrar en el terreno de disputa del poder, ¿no? porque al final lo que, lo que estamos diciendo es que queremos participar, queremos co-crear políticas públicas y por lo tanto necesitamos el derecho a la información, necesitamos que se nos abran estos espacios para participar y por lo tanto necesitamos el apoyo de las instituciones. Con esto ya, ya acabamos. Gracias. Genial Dante y Marta, yo creo que es una experiencia muy interesante y sugerente también para otros movimientos sociales ¿no? que hoy nos puedan estar escuchando uh, y sobre todo si comparten realidad ¿no? como, como una, la realidad local uh, de aquí de Barcelona. Um, Quería decir que el tema de la gestión pública del agua es un tema que evidentemente nos preocupa, que es una lucha que está en los movimientos sociales, pero que también hemos intentado impulsarla ¿no? desde el Ayuntamiento de Barcelona a través de, de mecanismos de participación que se estuvo trabajando el mandato pasado ¿no? con un nuevo reglamento de participación ciudadana con el que se habilitó la forma de hacer una consulta ¿no? sobre la, la gestión del agua, ¿no? porque el equipo de gobierno quería... Una gestión pública, ¿no? Y había un debate social alrededor de esto, y que chocamos, ¿no? Ahora cuando escuchaba a Dante hablar del poder, ¿no? Chocamos con el poder de verdad, ¿no? el poder que va más allá del, del propio poder político de un ayuntamiento electo, ¿no? Y chocamos con un muro judicial uh, tremendo, ¿no? Que nos ha puesto más de 40 recursos ¿no? y nos está impidiendo la posibilidad de ejercer una consulta, que entiendo que es lo que siguen reivindicando también los movimientos sociales de la ciudad y por lo que seguiremos trabajando también desde el Ayuntamiento de Barcelona, ya que estamos convencidos que el modelo de gestión pública del agua es la mejor forma uh, de gestionar un, un bien común, un bien básico como este. Gracias a los dos y seguro que luego hay preguntas, ¿no? Para que podáis entrar también a, a explicar más detalles del proyecto. Pues seguimos ahora con movimientos sociales, pero nos vamos un poco lejos. Uh, tenemos aquí a compañeras de Chile. Uh, tenemos a Francisca Keller y a Sofía Brito, uh, que son representantes de la coordinadora social Xixi Gang. Uh, En 2019 todo el mundo vio ¿no? las protestas masivas de, de Chile, cómo estallaron, uh, conducidas sobre todo por estudiantes, ¿no? que era algo que nos que nos llamaba mucho la atención, toda una generación muy digital ¿no? de, de estudiantes que irrumpieron en la esfera pública y sobre todo innovaron, innovaron en los lenguajes, innovaron en las formas de protesta, innovaron a cómo desafiar y encarar la, la represión. Y están liderando, ¿no? la genera, la, las nuevas generaciones de Chile están liderando todo un proceso de ruptura con la clase política y con las formas tradicionales de movilización social en la que todo aquello digital es muy importante, ¿no? Yo creo que puede ser muy inspirador también que hoy nos podáis explicar, ¿no? Esta, esta experiencia, en concreto el, el proyecto, ¿no? De la plataforma de solidaridad mutua a, a través de Xixi Gang, que en julio de 2020 os, os planteasteis, ¿no? La, la posibilidad de poner el DECIDIM también al servicio de los movimientos sociales chilenos, de los movimientos políticos chilenos, en concreto en, la, en el Distrito 12, en la, que es el distrito más grande de la periferia sur de, de Santiago, nos gustaría, por lo tanto, Francisca y, y Sofía, que nos explicaréis un poco vuestra experiencia, cómo es el trabajo con, con movimientos sociales en Chile, cómo es el contexto en Chile y cómo de útil está siendo el, la plataforma de SIDIM allí y las posibilidades que tiene a la hora de dar ¿no? un, una plataforma para la innovación social, política y participativa en, en, vuestra, en vuestra ciudad. Adelante. Sofía y Francisca. Gracias, Marc. Eh, bueno, primero, antes que todo, aclarar que estamos aquí la Sofía desde los movimientos feministas que se desplegaron en Chile en 2018. Eh, bueno, yo trabajo en la universidad y soy parte de, hace algunos años, de Meta Decidim, de la comunidad y la familia, como aquí la han llamado. Y el Mati, que es nuestro colega, la es ayer cayó súper enfermo, así que le mandamos un abrazo grande y esperamos que nos esté mandando toda la bless. Eh, voy a compartir Pantalla. Sí, ya se está compartiendo. Y entonces acá. Ahí estamos, ¿no? Bueno, antes que todo, como compartirles que, que hablar aquí en este, en este espacio eh, no, no, es, no resulta tan sencillo. Ayer estamos en un territorio de resistencia mapuche, estamos en un territorio de mucho conflicto. Eh, ayer mismo murió un joven de 20 años en Valparaíso en el contexto de las protestas sociales. Estamos hablando de una revuelta popular que sigue en marcha y que si bien ha tenido grandes avances como es la, la aprobación de la de la elaboración de una Constitución, que es justamente para lo que estamos levantando nuestro Decidim. Eh, aún hay muchos como procesos y, y cursos de que... De, que muchos, muchas cosas que hacer para que esto sea realmente como la revuelta eh, lo ha ido exigiendo. En eh, 200. Queríamos partir con ustedes compartiendo como un pequeño videíto sobre como la estética de, de, de la revuelta popular para que un poco comprendan esto que Mark ya enunciaba que tiene que ver con la cultura digital como base del movimiento metros gira en la derecha y corre con que tu madre que vienen los renuncia, piñera, A caseros caseros Caseros, Casi, caseros caseros caseros caseros caseros caseros casi. caseros caseros caseros caseros caseros pesos, son 30 años la constitución y, los no, y frente a la Tú vecina vecino la vecina vecina a la barrica está gasolina Con la barbona y a los payasos llegó la revuelta y el casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero casero Sofi, que me está hablando todo bien. ¿Se escucha bien? ¿No? Ah, me fui. Te escuchamos, te escuchamos, Francisca. Ya, todo bien. ¿Y se ve mi pantalla? Se, se escuchó bien, lo que pasa es que el vídeo no se podía ver nitidamente. Ah. Quizás te, te paró un poco la imagen del vídeo, pero lo recuperaremos, recuperaremos luego el, el vídeo que veo que está colgado en YouTube, así que cualquiera puede, puede acceder para ver un poco las imágenes. Adelante. ¿Sigo compartiendo pantalla, Marc? Como quieras, sí. Oh, sí, se ve en este momento mi pantalla. Sí, se ve, se ve. Te tengo un poco congelada, creo. Sí. Ah, bien, a mí ¿Qué siempre el Jitsi me falla, pero a ver si, si, si, si logran como ver y acompañar, porque, Básicamente voy a dejar ese videito ahí que tiene las imágenes de la revuelta. Voy a tratar de no ocupar un montón de materiales que en el fondo van iluminando, que son los secundarios y las secundarias quienes eh, despliegan, ¿cierto?, la revuelta popular a través como de un agrietamiento del sistema como es la, la, la invasión del transporte público, el, el, eva el evadir el pago del pasaje, pero también una serie de materiales que se van como desplegando en... en en la Internet, y una serie de convocatorias que se van eh, también levantando en la resignificación de las redes sociales como WhatsApp y Facebook, y que, y que significan un espíritu de, de creación muy nuevo, ¿no? La revuelta popular chilena no tiene a los movimientos sociales en la base, eh, no importa que no se vea el video. Eh, no tiene la revuelta popular, no tiene a los movimientos sociales en la base y tiene a los secundarios pidiendo una nueva configuración y una nueva forma de articular eh, eh, la, la lucha. ¿Se escucha todavía mi video? Ay, perdone. A ti te escuchamos perfectamente. Y si hay ya. algún material que no puedes reproducir porque el compartir pantalla no te acaba de funcionar muy bien y se congela un poco la imagen, no te preocupes que luego nos lo pasas y lo, lo colgaremos todo en el metadecidim. ¿vale? Todo, todo bien, no, no es tan necesario. No está necesario. Eh... Bueno, y explicarles un poco eso. O sea, la clase política fue como cuestionada por una cuestión que fue la falta de calle. Hay una cosa muy interesante, que los petitorios se levantan a modo de despliegue. Les iba a mostrar una serie de plataformas donde pueden seguir eso, como el Museo de la Revuelta Popular en Chile, que ya es una plataforma en Instagram, donde todos los petitorios que aparecen a modo de stencil, de graffiti, y de stickers son reunidos donde la gente va comunicando sus necesidades. Y si realmente hubiésemos podido recoger esas demandas que estaban en el espacio urbano, en esta gran galería urbana, quizás podríamos haber empezado desde ahí a codiseñar nuestra nueva constitución. Además es muy interesante porque la internet es la que significa la transferencia de técnicas de lucha. No sé si se fijaron en el levantamiento, y lástima que no, no van a poder ver el video, pero en el levantamiento de Hong Kong las técnicas de lucha con, con láser o las, las banderas de luto que levantó Bad Bunny y Calle 13 se desplegaron inmediatamente en Chile eh, y asimismo la SOFI va a repasar cómo los movimientos feministas eh, también permitieron eso. Pero eso, eso fue eh, generando una respuesta de la clase política como una incomprensión, y ahí aparece cuando Piñera declara que esta es una, una, una guerra, ¿no? que este, este grupo y esta protesta y esta revuelta popular es una invasión alienígena. las clases de la concertación dice que no tienen conducción centralizada, y por, y por tanto no se pueden entender a los nuevos movimientos sociales, y se genera un estado de excepción, y ahí hay un, un, una inflexión del movimiento social y pasa algo que es muy interesante, que es el craqueo del sistema el agrietamiento del espacio urbano que va a ser un tema un, un término utilizado por Castells en, en sus últimas presentaciones que tiene que ver, que ver con la ruptura y cómo esa ruptura eh, de, del espacio público a través del de llamado colectivo también es aprovechada por, eh, por las derechas eh, más, más extremas ¿no? y, y empiezan una serie de montajes grandes incendios en el espacio público y además una violencia policial con esta con esta policía que estamos heredando desde la desde la dictadura no que empieza a dispararnos a nuestros cuerpos a nuestros ojos a, to, a todas y todos y todos los manifestantes que están en las calles exigiendo la transformación del modelo neoliberal vale ahí eh, qué pena, Sophie, no vamos a poder mostrar una serie de materiales, pero bueno. Eh... Frente a eso, si se fijan en, en la revuelta popular de Perú, porque Chile está influenciando todo el movimiento social que está en, en, en, en la región latinoamericana, nuevamente aparecen las nuevas generaciones diciendo no tenemos que, nada que perder, se metieron con la generación equivocada. Es un material muy interesante que anda dando vuelta. Y aparece la posibilidad de que emerjan desde las periferias en el caso chileno, desde las periferias de Pinochet, que no tenían espacio para entrar a la esfera pública, haciendo también uso de los medios digitales como Instagram, eh, y a través de, de lo que podríamos llamarle las industrias creativas, como es la música, una clase social nueva, que se, que, que se apropia de la conciencia de clase, que en el caso de Chile son los flighters. Eh, es muy interesante lo que está pasando en Chile con este, con este segmento y con, la, con los movimientos feministas porque todos los viernes los flights que vienen a hacer flight con las zapatillas que tienen aire en la, en la, en el, en la suela y que eran las la, la generaciones que de, de herederos de la tradición de hurto, robo, corrida, escape y la marginalidad periférica de Pinochet, eh, aparecen a través de una industria creativa que es el sello discográfico Chichigan Records, el trapero Pablo Chile, que aparece también en una cooperación con Bad Bunny, Bad Bunny que también empieza a levantar la, los llamados a la protesta en Puerto Rico, y Pablo Chile que también hace un llamado a levantarse en el territorio del sur en Chile, y la, la, el, el, la Chichigan... Hace una nueva plataforma que es la coordinadora social Chichigán, en donde se establece una plataforma con muchos seguidores, que es de, El Pueblo Ayuda al Pueblo. Y esta nueva configuración en el espacio digital es la base de la revuelta popular. O sea, aparecen unas nuevas, unos nuevos invisibles, unas otras monstruosidades que nunca han estado invitadas al, al diseño de, de, de la constitución o de cualquier proceso político. Eh, y desde ahí estamos levantando un DECIDIM para recoger esa fuerza y esa, y esa energía de las nuevas generaciones. Me acompaña la Sofi, que fue una activista, una de las principales activistas de la Ola Feminista de 2018, experta en Derecho Constitucional con quienes trabajamos en el DECIDIM que surge de abajo hacia arriba, tanto en la selección de componentes como eh, también en la transferencia metodológica de la tecnología. Sofi Sí, muchas gracias Fran por el pase. Bueno, ahí les vamos a dejar los videos para que los puedan ver después, porque en realidad esta revuelta es una revuelta bien visual también, ¿no? O sea, se ha... Eh, evidenciado en realidad en nuestro país cómo eh, las diferentes peticiones populares, las propuestas, eh, se van transformando en las calles mismas, o sea, se ha vestido la ciudad de, de otra piel, que es justamente las necesidades, las propuestas, eh, los dolores que también ha generado todo este proceso político, eh, que en realidad es una, una reconfiguración de los tejidos sociales que habían sido absolutamente masacrados por la dictadura y por los gobiernos de la transición eh, del 90, así como también los 2000. En ese sentido, las feministas eh, hemos estado, eh, si bien presentes en toda la historia eh, de la reconfiguración democrática en Chile, eh, ha, ha, ha, como de alguna manera ha resurgido este, esta, esta revuelta feminista desde el claro, 2015, do, el 2018, teniendo un un auge que es con el mayo feminista, eh, y efectivamente con la revuelta del año pasado, con el, con el octubre del 2019, eh, los movimientos feministas eh, tuvimos también como este, este espacio de encuentro en la Plaza de la Dignidad con todos estos movimientos eh, sociales que venían desde las periferias urbanas, desde esta, eh, estos eh, suburbios que en realidad crea la dictadura para poder efectivamente, eh, de alguna manera, segmentar la ciudad acorde a las clases sociales, que es la forma en que se construye el urbanismo en Santiago, sobre todo. Entonces, eh, ha sido bien interesante cómo hemos sostenido la, esta revuelta, las feministas, los secundarios, eh, y como decía la Fran, los flightes, que son eh, esta nueva reconfiguración de la, de la clase popular, de la clase trabajadora, eh, que no le tiene miedo a nada, porque ya perdió ese miedo de la dictadura, eh, y también cómo, de alguna manera, las redes sociales han permitido ese encuentro desde una forma democrática horizontal, porque eh, teníamos también una, una tradición súper centralista de los movimientos sociales en Chile, de que tenía que existir una convocatoria desde arriba, desde la cúpula, desde la del comité central, eh, y en realidad con las redes sociales, con esta, justamente este craqueo de las redes sociales, hemos podido, eh, de alguna manera, organizarnos de forma mucho más, directa, democrática, donde los afiches se comparten como memes, en realidad, por las redes sociales, no hay una organización específica que convoque, sino que nos encontramos todos en eh, los viernes en la Plaza Dignidad, eh, sin necesidad de que exista justamente una voz que tenga autoridad para poder hacer esas convocatorias, eh, y asimismo también fue surgiendo la demanda por una asamblea constituyente, no fue una demanda que que se le ocurriera a algún partido político en específico, o algún eh, movimiento en específico, eh, o algún experto constitucionalista, sino que fue eh, deviniendo a través de la serie de discusiones que se empezaron a dar en las asambleas territoriales, en los encuentros feministas, eh, y que justamente de, de dieron cuenta de esta necesidad de una democracia eh, directa que no tuviera una mediación por parte de esta expertise como tecnocrática que es la forma en que se ha cerrado la democracia en chile a través de la constitución del 80 eh, en ese sentido es que justamente lo que estamos tratando de, de levantar ahora en el distrito 12 que, que ahí como como bien decía marc es, es el distrito más grande de, de la periferia de santiago de la zona sur que en realidad pareciera que es bastante distinto a lo que pasa acá en el centro eh, en el sentido de, de que está muy muy segmentada la forma de, de articulación social que existe en Chile y la forma de delineamiento de, de, de del espacio urbano está eh, dada por el mercado no entonces estas periferias se constituyen desde la dictadura como espacios donde eh, efectivamente como no se solamente se, se habita desde eh, desde, el, como desde la precarización, desde la falta de derechos sociales, desde, la, desde el completo abandono del Estado, en el fondo. Entonces, ahí lo que intentamos hacer es que no sean eh, esta red de expertos que también se ha levantado con el proceso constituyente, intentando como delinear o, o de alguna manera marcar las pautas de lo que tiene que ser una nueva constitución, eh, sino que lo que tratamos de levantar es un proceso constituyente que parta desde abajo, que sean las mismas comunidades organizadas las que trabajen y den cuenta de cuáles son los temas eh, que se quieren eh, discutir para una nueva constitución, así como también para la nueva reconfiguración en términos legislativos, eh, entonces hacemos esta contraposición entre como una constitución de los, las, leyes invisibles, eh, con una constitución que, se, que es creada por los expertos, como históricamente ha sucedido en Chile, que siempre han sido comisiones de expertos quienes han creado las constituciones y nunca hemos tenido un proceso realmente democrático. Además de eso, y ahí le vuelvo a dar el paso a la Fran, eh, lo que estamos tratando también de hacer es un proceso que sea eh, una especie de, de contraproceso a lo que se está levantando a nivel institucional, ya que efectivamente la forma en que se levanta eh, como el proceso constituyente a nivel eh, de la clase política acá en Chile, es con un procesamiento de esta demanda social de la Asamblea Constituyente, eh, en base a una convención constitucional que tiene una serie de límites de participación, en la cual se fortalece eh, principalmente a los partidos políticos para que puedan, ser can, eh, puedan tener candidatura, eh, y a quienes tienen efectivamente el poder económico, porque levantar las campañas es sumamente complejo en este país. Entonces... Eh, ahí lo que también estamos tratando de hacer es dar cuenta de la necesidad de espacios de participación ciudadana, populares, eh, donde las discusiones surjan desde estos espacios de base eh, y no caer nuevamente en las lógicas de representatividad que también están absolutamente deslegitimadas en, en, en, en la forma de, del quehacer político en Chile. O sea, tenemos una, una amplia crisis de legitimidad, no solamente de las instituciones eh, clásicas como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, sino que también del Congreso del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, eh, por una serie de casos de corrupción que se vienen eh, evidenciando hace, de, al menos de los últimos 10 años. Así y ahí, que, ahí le doy el pase a las Fran, para que... Y ahí solo para pa cerrar la idea, porque es mucho lo que tenemos pa, para compartir y realmente como que 10 minutos nos da para poder explicar todo el proceso que se está levantando en Chile, ni los meses que llevamos desarrollando... Eh, un decidim de abajo arriba y en ese sentido también aprendiendo la experiencia y la elaboración del propio PAM, del, del primer PAM del Plan de Acción Municipal de Barcelona eh, en relación a cómo surge el decidim y la pregunta que nos invitó a hacernos subirá si es que la orgánica institucional iba a absorber esta fuerza y esta ética hacker que nosotros queremos también recuperar para dar voz y, y, y lo que Xavi Barandarian siempre como reforzó, ¿no? Era amplificar, eh, la, la, amplificar la voz de, la, de las asambleas, de los, de los cabildos. Tenemos que recordar que en Chile sucedieron cabildos autoconvocados durante todo octubre que fueron sistematizados por la izquierda progresista y que todavía están encapsulados en un Gmail sin darse a conocer hasta el día de hoy y por tanto es urgente la transferencia de tecnología norte-sur, hacerle caso a los ODS que los países más desarrollados, las ciudades más desarrolladas apoyen sobre todo a la región latinoamericana que está en una urgente transformación. También es una invitación para recuperar el espíritu de los de Cilim en, en el sentido de poder hibridar eh, procesos eh, participativos presenciales con esta esfera digital, pero también escuchando mucho a, a, a, a muchos ponentes durante el festival también. Eh, poner la tecnología al servicio de una democracia radical, poner la tecnología y hacer esa transferencia a los países menos desarrollados para poder justamente generar procesos de abajo arriba, ahí está el esquema que no nos va a dar el tiempo para explicarlo, pero tenemos contenidos que si bien surgen desde la desde las élites expertas como la Universidad de Chile y, y, y expertos en, en Derecho Constitucional, están la, la, lo primero que se está levantando es la organización y el tejido social barrial. Y es muy importante ocupar el destino para revelar otras monstruosidades, ¿no? como dice Haraway, para poder, eh, eh, para poder dar cuenta de otras formas de organización y ser una herramienta útil para que la fuerza cracker de agrietamiento del sistema se transforme en una ética hacker de descentralización del poder. Gracias. Pues muchísimas gracias, Francisca, por este cierre tan potente. Y gracias también, Sofía, por compartir la, la experiencia en Chile. La verdad es que es una experiencia apasionante. Tenemos poco tiempo y no queríamos tampoco cortaros. Uh, pero bueno, siempre que se habla de Chile, ¿no? Y más en el contexto actual. Pues la verdad es que es muy, es muy sugerente y, y es muy interesante escucharos. Ah, hemos... Ah, decir también que lo, creo que vuestra ponencia, ¿no? Se puede enriquecer mucho si podemos acceder a los materiales, así que insistir que si nos los compartís, los, los colgaremos en el meta de Sidín, Así como el resto de intervenciones que hemos tenido hoy, si nos compartís los materiales, los, los colgaremos también. Y así todo el mundo que sigue la, la charla, sea en directo o sea en diferido, pues podrá también acceder a los materiales para complementar ¿no? y, y enriquecer las, las intervenciones. Ahora pasaríamos al turno de preguntas, si os parece. Uh, tenemos poquitas preguntas, vale. solo tenemos tres de momento, uh, y van dirigidas a distintas personas. Uh, empezamos. Uh, we, we start with a question for Lars and Carlo. Uh, it's a, a question for you. Yep. We're here. Okay, Bernhard is the, the, the person that that makes the question. Uh, Bernhard says, hello, I would like to know how do you train your administrators, administrative users in an effective manner? The system is rather complicated. There are a lot of models, a lot of configurations. What is your approach? How, how do you distribute the responsibilities and tasks? Best regards. Um, Por you, but maybe uh, quizás hay otras personas, ¿no? Que pueden también uh, pues pues contestar en este ámbito. Si alguien quiere añadir algo, pues bienvenido será. Adelante. Muchas um, gracias. very much. Yeah, it's buena. it's a very good question. I mean, we're still at the at the very beginning of where the cities are starting to deal with, with these questions. Um, And in Zurich specifically, they, they, they had the same question. And what we're currently doing or will be doing over the winter is um, developing a, a relatively user-friendly manual for the, for the administrators. And I think that the technical part is is one part that's difficult for the for the administrators um to understand but then what they also need to be trained in is is the whole communication and the whole moderation on the on the platform i think that's almost more important than, than the knowledge of the of the technical back end but maybe there's different opinions different opinions on that as well <laughs> thank you lars Uh, si os parece, pagamos, pasamos a, a la segunda pregunta, ¿vale? Porque nos estamos alargando un, un poquito. Uh, es, es una pregunta para el proyecto de Coincidim. Uh, dice, me encanta que, que, se, que se unan dos movimientos sociales para compartir una misión. Ofrecer más información a la ciudadanía para recuperar derechos básicos, agua y energía. Además, no os habéis limitado solo a adaptar el DESIDIM, sino que también habéis desarrollado nuevos módulos como el Awesome Map. Dos preguntas. La primera, ¿creéis que este espacio puede aglutinar otros movimientos sociales y coincidir con vosotras? ¿Cómo podrían participar? Y la segunda, ¿DESIDIM aún tiene un carácter institucional? ¿Qué necesidades habéis detectado para que el DESIDIM se adapte mejor a vuestra organización? Una de ellas es el desarrollo de Awesome Map. Que habéis producido. ¿Nos podéis explicar por qué y cómo se usa este mapa? Yo creo que algunas de estas cosas ya las habéis respondido en vuestras intervenciones, pero quizás uh, vale la pena, ¿no?, subrayar alguna cosa o añadir alguna cosa. Adelante, Dante, Puché. Sí. Respondo la, la primera, que el, el título de, de la plataforma ya viene a eso, ¿no? Coincidim, coincidir. Y ya es una, una estrategia que habíamos planteado y que seguimos planteando de cómo aglutinar diferentes movimientos e ir más allá de lo que serían los movimientos de lucha por, por el agua y la energía, ¿no? Y la, el punto ese de cómo hacerlo, yo creo que eh, participando de, de la plataforma, es una plataforma abierta a toda la ciudadanía, solo hace falta registrarse, eh, si quieren participar más activamente que nos avisen, las metemos en las asambleas, que ahora mismo son privadas porque son de, de funcionamiento interno, y, y a partir de allí proponer otras líneas de acción totalmente abiertas. Lo, lo otro, el, el componente mapa, se lo pasó a Marta, que, que domina más las partes técnicas. Sí, eh, sobre el componente mapa hemos explicado un poco y de allí surgen algunas limitaciones o algunas propuestas de mejoras que tenemos pa, para el, el Decidim, sobre todo con el, el componente propuestas. El mapa se basa sobre todo en el componente propuestas y, y les contaba que, que hay la posibilidad de añadir un corte del suministro, por ejemplo. Eh, cuando tú añades una propuesta, imagino que todas la, lo hemos hecho, eh, pones la, los datos de la propuesta, luego comparas, luego vuelves... Bueno, son cuatro pasos para añadir una propuesta, lo que es un poco locura. Y, y además hay el problema que cuando tú añades un punto para denunciar un corte, no, no te, no, si hay una iteración, si hay una repetición de, de esta incidencia, quieres que, que esté en el mapa. O sea que hay algunos pasos, como el paso de comparación, que en este, en este caso no tiene sentido. Esto también nos lo hemos encontrado en, en una asamblea, hemos usado el, el, los textos participativos para hacer una re revisión del argumentario de agua. Y también nos hemos dado cuenta que para crear una enmienda tienes que dar cuatro pasos hasta que se crea la enmienda. Y esto a veces dificulta un poco, pues no es muy, muy friendly, no es muy amigable para, para las usuarias. Tenemos más propuestas, una carta larga a los reyes, pero ya, ya la vamos a seguir llegar. Pues muchas gracias, Marta y Dante. Tenemos otra pregunta, que es la última ya, que la hace Uri Llosa. Y Uri quiere preguntar sobre la experiencia de Angélica Senza Fronteras Platonic. Dice, vemos que uno de los retos es la construcción y dinamización de la comunidad en torno a la plataforma de participación. ¿Podríais desarrollar sobre los retos con los que os encontráis en estos temas? ¿Tenéis buenas prácticas al respecto? Yo creo que es interesante que nos conteste quizás Dante ¿no? con, con su experiencia y quizás la, la misma pregunta la podríamos también luego dirigir o nos gustaría escuchar también a las compañeras de Chile ¿no? que nos cuenten un poco también uh, cómo lo hacen cómo lo hacen ellas para, para mantener el reto ¿no? de, la, de la dinamización de la comunidad alrededor del, del de Sidim, porque su experiencia seguro que es muy interesante también. Uh, Dante, adelante. Sí, es el gran reto de cualquier proceso de participación, ¿no? Cómo involucrar al, al, al objetivo público y a, y a la ciudadanía en general. Desde Ingeniería sin Fronteras, bueno, más de la mano de, de los movimientos sociales con los que trabajamos, la lógica siempre ha sido trabajar con organizaciones y movimientos que ya aglutinen ciudadanía organizada, ¿no? Porque al final son las que posibilitan esos procesos y las que los, los promueven, ¿no? En ese sentido... Eh, desde agua, ¿no? ya lo comentaba, la, la estrategia es esta, es cómo esparcernos por el AMB en un territorio que no conocemos y con, habiendo identificado que hay muchas entidades y muchas organizaciones que trabajan cuestiones re, relacionadas con el agua. ¿no? Entonces nuestra forma de trabajar es contactar con ellas y a partir de ahí organizar procesos que hace unos meses eran presenciales, ahora han pasado a virtuales por el tema de la pandemia y por lo tanto... Eh, todo el tema virtual eh, se potencia, ¿no? El, el, el, los Decidims cobran más sentido que nunca. Luego un, un reto añadido sí que, sí que vemos y, y nos cuesta y nos planteamos que es luego cómo transferir esta ciudadanía organizada que participa a la transformación de ciudadanía digital, ¿no? Porque al final las plataformas Decidims eh, requieren un registro, ¿no? Y ahí hay un doble paso, ¿no? Que es, de, de ya tener un colectivo movilizado, a que ese colectivo también se movilice digitalmente. Y bueno, ese es otro reto que, de momento, eh, nosotras tenemos buenas respuestas. Acabamos de empezar, creo que tenemos 70 personas registradas, la encuesta que comentaba Marta respondieron más de 266 personas, por lo tanto, vamos bien encaminadas y, como siempre, pues con campañas de difusión y de la mano de, de otras entidades. Genial, Dante. Pues, le voy a dar eh, paso también a las, a las compañeras de Chile para que puedan contestar sobre, sobre esto, ¿no? De cómo mantener una comunidad activa también en el Decidim, más allá de los propios movimientos, cómo los movimientos saltan al Decidim y se quedan por allí. Y luego también nos, nos ha llegado una pregunta de última hora, que también va para vosotras, ¿vale? Uh, y dice la pregunta, impresionantes todas las, todas las presentaciones. Os pues felicitan a todos y todas. Dice, estoy especialmente conmovido por la intervención de Francisca y Sofía. Uh, mucho ánimo con vuestras luchas. Una pregunta concreta para las compañeras: ¿qué factores y motivos lograrán que esa nueva generación rebelde migre o explore su actividad digital a una plataforma nueva como Decidim? Entonces, la misma pregunta que, que lanzaban antes. Adelante. Sí, bueno, eh, muchas gracias por, la, por las preguntas. Eh, la verdad es que nos pasa un poco acá en Chile que había una necesidad de este tipo de tecnología. Eh, cuando comienzan los cabildos y las asambleas territoriales el año pasado, estábamos todavía, justamente como dice la Fran, eh, organizándonos todo vía mail, a como tratando de traspasar las actas que se hacían en, en cardulinas, en papel craft, a eh, el mail para poder de esa manera empezar a sistematizar, pero efectivamente yo creo que nos dimos cuenta que era, esa sistematización siempre iba a depender de un experto o experta eh, que al final nos iba a terminar diciendo qué es lo que las asambleas territoriales decidían, eh, a través de su propia lógica de sistematización, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo que ha hecho que la gente, sobre todo de, de lo, del, del piloto que estamos trabajando ahora en Puente Alto, a los y las voluntarias que están trabajando para poder como comprender la tecnología y empezar a aplicarlas en sus asambleas territoriales, es que hay una necesidad de tener una plataforma digital que permita dar discusiones constituyentes y que no necesariamente eh, dependa justamente de estas ONGs expertas que vienen desde arriba a sistematizar las discusiones. Entonces, un poco como que Decidim nos cayó así como del cielo, <risa> eh, para, para poder justamente trabajar en, esta, en este proceso que efectivamente surge desde abajo, pero que intenta todo el tiempo procesarse desde arriba, ¿no? O sea, intenta procesarse todo el tiempo desde la clase política, desde los partidos, desde una convención constitucional que es meramente representativa y no incorpora lógicas de democracia directa, entonces ahí lo que estamos justamente buscando es eh, poder fortalecer eh, y disminuir justamente esa, esta, esta brecha digital, o sea, fortalecer justamente a las comunidades, y eh, en ese sentido, eh, de, de esa manera, como poder dar cuenta que Decidime es como una, una de las plataformas que más no, eh, nos permite dar esta discusión de manera horizontal y democrática, que es como también las necesidades que se han eh, dado cuenta en, en todas estas asambleas y en todas estas movilizaciones que venimos levantando desde octubre del año pasado. Y ahí, y ahí quiero como creo... complementarle a, más, entré rápido para que no me cortara. Pero ahí quiero como complementarle a Xavi porque es muy importante su pregunta y también a todas las compañeras que están haciendo procesos como con organizaciones. Nosotros no creemos en la, dinam en la dinamización. Eh, también las teorías críticas de la planificación participativa nos dice que la, lo que hay que reformular realmente es la mentalidad del planificador. Nosotras como feministas venimos a votar la hegemonía de los expertos y para eso lo más importante y lo, y lo que hay que sostener en el espíritu de la internet como el gran espacio para generar inteligencia colectiva y el gran espacio, por más que haya una apropiación de información, de datos, y un sistema de control, el gran espacio para acceder al conocimiento. Eh, Decidim tiene que tener una configuración que permita que la, la, las organizaciones de base accedan libremente al conocimiento constitucional, en este caso, y puedan realmente eh, salir de ese estado de la marginalidad sin que un experto venga a dinamizar su proceso y a decirle cómo es mejor participar y diseñarle una metodología como si básicamente fueran como personas como que hay que entretenerlas para que puedan participar. Nosotros no estamos haciendo eso ni lo vamos a hacer, nosotros estamos gastando tiempo en esperar el proceso del Distrito 12 de Puente Alto, que sean las organizaciones las que ya se hayan convocado, y autónomamente ellos ya tienen una red de voluntarios para abordar el decidim y los cabildos autoconvocados de 50 personas, y esa cuestión requiere tiempo, porque el sistema neoliberal, el Sistema de Producción eh, Capitalista Neoliberal de Conocimiento es lento para votarse. Y Decidim lleva cuatro años y tiene que seguirse testeando muchas veces muchos procesos para que funcione en esa dirección de una promoción de una sociedad radicalmente democrática. Gracias, Francisca, y gracias, Sofía. La verdad es que es muy estimulante esta experiencia de autogestión, ¿no? de participativa uh, y de lucha política y social que tenéis, uh, que habéis, ¿no? en la que estáis participando en, en Chile desde el movimiento feminista. Ahora sí que, que tenemos que acabar, ¿vale? que finalizar este, este evento. Uh, agradezco también la participación de Marta Anducas, de Dante Machio, uh, también de Sergio Alonso y Lorena Turró de Lars Kaiser y Carlos Beltrame. La verdad es que ha sido una sesión pues, muy rica, desde mi punto de vista, en la que hemos visto proyectos muy distintos, no muy dispares, uh, pero que han sido como flashes ¿no? para explorar uh, el, el potencial de crecimiento ¿no? del DESIDIN. más allá de las experiencias propias. Yo creo que lo, lo que nos muestra lo, lo la, la mesa de hoy es que el DESIDIN tiene mucho recorrido por delante, que tiene muchos retos. ¿no? Ahora se apuntaban algunos de ellos. Y para hacer crecer el Decidim más allá de lo institucional, ¿no? que creo que es lo que hoy hemos podido también escuchar aquí con, con, vuestras, con vuestra exposición. Es decir, que el debate no se cierra ahora, sino que sigue, que sigue en las redes, que siguen los contactos, que siguen el Meta Decidim también, que allí colgaremos ¿no? los materiales de cada una de las intervenciones. Yo, antes de acabar, sí que me gustaría invitaros a seguir participando, a la gente que nos está siguiendo, que me consta que nos han seguido unas 70 personas en directo y seguro que serán muchas más uh, a lo largo de los días por diferido. Y invitaría a todo el mundo a participar también, en la medida de, de que tengan disponibilidad, a la siguiente mesa del Deciding Fest, que será a las tres y media con un panel sobre la red, la Sharsha Oberta para la Inclusión Digital en los Barrios, la red abierta para la inclusión digital en los barrios, de ExoCAT, un proyecto para democratizar el uso y acceso a Internet. A partir de las tres y media, pues, seguimos con, con la jornada y hasta mañana, que es, el, que es el último día de estos tres días dedicados a promover el, el debate en torno a las funcionalidades ¿no? y las posibilidades del, del decidim Muchas gracias a todas y espero que sigamos en contacto y sigamos trabajando. Ojalá que nos veamos el próximo año uh, y ojalá que sea presencial ¿no? y que y que hayamos superado ¿no? también este contexto de, de pandemia global en el que estamos inmersos. Muchas gracias.